De, Trinidad de Dios omnipotente, juro y prometo por mi honor y conciencia en manos de nuestro presidente, señor Juan Pablo Duarte, cooperar con mi persona, vida y bienes habidos y por haber, a la separación definitiva del gobierno haitiano y a implantar una república libre, soberana e independiente de toda dominación extranjera. Que se denominará República Dominicana, la cual tendrá su pabellón tricolor en cuartos, encarnados y azules, atravesado con una cruz blanca. La República establecerá su correspondiente escudo de armas. Mientras tanto, seremos reconocidos los trinitarios con las palabras sacramentales: Dios, patria y libertad. Así lo ratifico y prometo ante Dios y ante el mundo. Si tal hago, Dios me proteja. Y de no, me lo tomen en cuenta y mis consocios me castiguen el perjurio y la traición si los veo. Escuchad, mi patria un día fue vendida al extranjero y la sangre del libero en sus torres se veía el honor y la hidalguía la libertad y la gloria huyeron de la memoria del pueblo dominicano que abandonar al hispano sus laureles su historia solo allá con noble ardor un grupo digno y valiente que no doblegó su frente al yugo del invasor. En los campos del honor, lleno de coraje fiero, el pabellón de febrero enarboló en lit apuesta, arrojando una propuesta que oyó asombrado el Ibero. Y ciego de ira se lanza sobre el grupo decidido. ...que no quiso envilecido existir sin la esperanza. Ante la fatal pujanza de aguerridos batallones... ...los heroicos campeones de la patria desgraciada... ...rindieron al fin la espada, pero no los corazones. Que al fin cautivos se vieron en el combate los bravos que al vivir de los esclavos un fin digno prefirieron. Y los tígeres que vencieron, porque así plugo a la suerte, con la arrogancia del fuerte, con insolente cinismo, dictaron al patriotismo una sentencia de muerte. Y los patriotas cayeron bajo el plomo del hispano, y, con, y el suelo dominicano con sangre libre tiñeron. Allí los héroes sufrieron crudo martirio sangriento, pero en sus tumbas el viento con voz de venganza vibra, retornando en cada cifra el nacional ardimiento. En ese polvo sagrado, entre esos héroes inerte, sucumbió al atleta fuerte, el vencedor no premiado, aquel que el pendón cruzado alzó en febrero triunfante. Sánchez, meteoro gigante de nuestro cielo de gloria, nombre que guarda la historia con cifra de oro brillante. mas la sangre meritoria que en el cercado para el español osado fue vil mancha infamatoria y los lauros de la gloria que trajo de en el mar destrozados vio rodar en el polvo americano cuando el pueblo soberano le arrojó del libre hogar hoy que el glorioso estandarte de libertad bendecida la primada esclarecida tiembla en cada baluarte hoy patria que formas parte de los pueblos vencedores, cuya fama entre loores de un polo al otro retumba. Inclínate ante la tumba que guarda tus defensores. Y bendice, patria mía, aquella tierra empapada con la sangre inmaculada que a los libres dio energía. ¿Acaso, acaso algún día, cual fantasma funerario que al viajero solitario cuente este drama sangriento, alzarás un monumento en este nuevo calvario. ¡Gracias! No he dejado, ni dejaré de trabajar en favor de nuestra santa causa, haciendo por ella como siempre, más de lo que puedo. Y si no he hecho hasta ahora todo lo que debo y he querido, quiero y querré hacer siempre en su obsequio, es porque nunca falta quien desbarate con los pies lo que yo hago con las manos. Seguid, jóvenes, amigos dulce esperanza de la patria mía. Seguid con tesón y ardor en la hermosa carrera que habéis emprendido y alcanzad la gloria de dar cima a la grandiosa obra de nuestra regeneración política. Garra patria mía el manto que vilmente sobre tus hombros puso la bárbara crueldad levanta ya del polvo la ensangrentada frente y entona el himno santo de unión y libertad y deja patria amada que en el sonoro viento se mezclen a los tuyos mis himnos de placer permite que celebre tu dicha y tu contento, cual lamenté contigo tu acervo padecer. Yo vi a tus propios hijos ungirte al férreo yugo, haciéndote instrumento de tu venganza cruel. Por cetro te pusieron el hacha del verdugo y fúnebres cipreses y formaron tu dosel. Mientras no se escarmienten a los traidores como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos siempre serán víctimas de sus masquinaciones. Patria. Oh, fecha generosa, que el patriota saluda y reverencia, en que libre flotara victoriosa la enseña de la patria independencia, en que la voz de fama de Dios y libertad, el fuerte acero requiriendo a la lid que el pecho inflama, triunfar o perecer, juró el guerrero. Y la servir librea, al desechar audaz, con ira santa, entre aplausos de sombra, gigantea, espléndida, quisqueya se levanta. Venciste, oh Dios, de gloria, venciste patria, y tu preclaro nombre, con destello de luz graba la historia Y te tributa admiración el hombre Mas, ah, piensas que hasta ese triunfo de hazañas y grandezas A más altura tu bandera en enasta De otra lucha te aguardan las proezas Convoca a tus legiones No ya el festín de la matanza fiera sino a la santa lid de las naciones donde el talento vencedor impera. Por desesperada que sea la causa de mi patria siempre será causa de honor y siempre estaré dispuesto a honrar su enseña con mi sangre. Espíritu de luz y de armonía, en torno de mi frente, las alas agitadas y el alma ardiente, con vencedor arranque en su porfía. Allá del éter por la esfera ignota, al himno universal lleve su nota, arte divino, o oh música, el idioma del infinito eres, el solemne concierto que los seres alzan acordes cuando el alba asoma, y vida nueva por doquier imprime, tu gloria canta y tu poder sublime. Patria bendita, numen sagrado, raudal perenne de amor y luz, tu dulce nombre siempre adorado, que el pecho lleva con fe grabado, vibran los sones de mi laúd, Y pues que mueve nombre tan puro de mis Canta de mis cantares la inspiración, y ansiado vivo tu bien seguro, la cien levanta, mira el futuro, oye mis cantos, oye mi voz.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 que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos. Trabajemos, trabajemos sin descansar. No hay que perder la fe en Dios, en la justicia de nuestra causa y en nuestros propios brazos. Aprovechemos el tiempo. Los blancos morenos, cobrizos cruzados, marchando serenos, unidos y osados, la patria salvemos, débiles tiranos, y al mundo mostremos que somos hermanos.